Bueno, no hemos encontrado una GoPro, pero acabamos de encontrar un dron Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo Y como lo prometido es deuda, hemos venido aquí a hacernos pues esta ruta Desde aquí hasta ahí al fondo Hace bastante frío, he mirado en el coche y hace ahora mismo 6 grados yo creo que cuando me vaya me va a llevar esas cervezas que probablemente sean de la gente que ha estado trabajando aquí. De los obreros. Que dice, bueno, pues la dejo aquí y ya que lo recoja alguien. Y ese alguien, pues creo que va a ser yo. Me he traído aquí el palo de carbono. Y cuando me fui a Gredos, pues me lo encontré justo al aparcado en el, en el coche. En esta furgoneta que tenemos aquí. Donde pasé, pasé la noche. Así que bastante guay. Había dos, pero el otro estaba está roto. Así que este viene muy bien porque pesa muy, muy poco. Y bueno, pues aquí tenemos... El chupitín, o como se llama eso, ¿no? Que es como una especie de catimplora que te la metes a la boca y no tienes que sacar botella, así que es bastante útil. Pasamos la primera valla. Mira qué pedazo de paisaje. Hoy es un día que está bastante despejado y la verdad es que son paisajes preciosos. Y ahí dejamos el coche. Eh, por cierto, ahora mismo son las 10. Eh, justo las 10. Así que espero llegar ahí más o menos a las 6 o así. Allá lo Por aquí pues bajan vacas y tal así que yo creo que puede hacerlo y tenemos que llegar hasta ahí al fondo ya casi estamos en lo que es el valle nos queda muy poquito y hemos bajado todo eso ahí arriba pues estaría mi coche así haciendo zigzag y tal pues más o menos se va bajando poco a poco ya nos vamos encontrando las primeras vacas ahí las tenemos en el fondo la verdad es que me he puesto una camiseta térmica y estoy pasando, ya estoy pasando calor porque el sol ya va estando más arriba Y aunque haga viento fresquito, con andar la verdad es que pasas bastante bastante calor Más o menos estamos en llano, hemos llegado a un caminito Ahí lo tenemos, no hemos tardado nada en bajar la verdad Así que nada, seguiré este camino hasta llegar al primer pueblo que es el Radón de Pinares Allá abajo la verdad es que tenemos un montón de vaquitas Y espero no molestarlas y que salgan corriendo eh, Así que nada, intentaré rodear por algún lado lo que decía, han empezado a correr en cuanto me han visto, están mugiendo así como avisando de formar un pelotón que si no este lobo os va a comer. He tenido que saltar esta pequeña vallita con sus alambres de espinos y tal, porque es que si no, no podía dar la vuelta. Ahí están las vacas y nada, me tocará rodear esto. Tenemos que lograr llegar a ese caminito que vemos ahí al fondo, ¿vale? Eh, porque ese es el que va a llegar al pueblo. No tengo ni idea de dónde sale este agua. La verdad es que la gente del pueblo es increíble. Cómo se busca las mañas para encontrar agua y para que beban las vacas. A ver, tiene sentido, ¿no? Porque si no, porque si no tendrías que traer tú el agua en camioneta y claro, pues eso no a ah, tantas vacas no les sirve para nada. Así que tienes que encontrar una fuente de agua. Es bastante curioso. Ay, la verdad es que necesitaba un cabecero para la cama este. No vendría nada mal. Se pinta un poquito y ya tendríamos. Cabecero para la cama, no sé, le sobra a esta gente camas o algo de eso o qué Esto parecía unos antiguos establos Que la verdad es que tengo, me impresiona La capacidad que tiene esta gente de los pueblos de apilar piedras Pero de una manera perfecta, la verdad es que no sé De dónde sacan tantas piedras tan perfectas Como vemos aquí se ha, se ha quemado No sé la verdad es cómo se habrá quemado Si en realidad es, le quemaron los del pueblo Alguien que tenía envidia eh, les, que, les quemó el establo pero lo tenía muy bien montado, pero imagínate cuánto tiempo les llevó montar todo esto. Luego esto, pues bueno, le ponen las típicas tejas, el típico tejadillo este de, no sé de qué material es, no sé si de fibra de vidrio o algo de eso. Y unas tejas encima y ya está, ya tienes aquí montada tu granja, simplemente con paciencia parece que ya llegamos a la carretera simplemente bajando pues tenemos la carretera lo que sí me gustaría ir por caminos así que ahora buscaremos un caminito por donde ir y no por esta carretera bueno pues ya hemos llegado a lo que es la, la carretera la verdad es que quiero evitar este, este tipo de sitios eh, primero porque es peligroso para mí andar por carretera y luego porque prefiero ir por caminos, claro así que nada, vamos a ver si encontramos ahora un caminito qué espectáculo tan curioso, ¿no? Ahí le... Haciendo ruidillos para que se acerquen y les va echando la paja para que... para que coman La que salía en un momento, eh? Gracias Pues nada, estamos caminando por la de, de un río oh, Suerte de, de por aquí pasar bastante vacas y esto está bastante sencillo de caminar Yo creo que nos queda ya poco para llegar al pueblo Siguiendo el río se suele llegar a los pueblos, aunque bueno Lástima que este río esté seco Ya vemos el pueblo de Radón de Pinares que está justo ahí al fondo Eso es una ermita y eso pues digamos que es el pueblo No sé si seguir el río, yo creo que voy a seguir el río por ahora Pero en realidad por ahí arriba había un caminito Pero como he venido de aventura y, y tal pues vamos a atajar vamos a un poco Como estáis viendo está lleno de zarzas así que voy a tirar por el camino No vamos a poder continuar Ya hemos llegado a la ermita y me voy a ir quitando prendas porque la verdad es que estoy pasando bastante, bastante calor Debajo de estos pantalones tengo otros pantalones cortos Y lo estoy pasando mal porque claro estoy sudando bastante Así que me voy a quitar los pantalones que tengo debajo Y bueno, ya hemos llegado a la ermita Y, y todas estas capas porque bueno, claro, llevar una térmica y luego una sudadera Da mucho, mucho calor Nunca he visto todas las vacas tumbadas es La hora de la siesta me voy a parar aquí porque no quiero ir con mascarilla y tal Así que mira qué pedazo de asiento que tenemos aquí, señores No sé si será... bueno, probablemente sea natural, claro, no creo que lo haya hecho nadie Nos sentamos aquí tranquilamente Son las 12 ahora mismo Así que nada, 12, hemos tardado dos horitas Dos horitas para bajar hasta aquí Así que nada, comemos algo y... Seguimos tirando Nada, no nos queda nada yo creo, ¿eh? Bueno, a ver, sí, nos quedan 6 horas Seis <ríe> horas andando Qué lástima que esté todo precintado, ¿no? Y no puedan hacer ejercicio aquí las personas mayores. Pero la verdad es que por aquí te puedes dar un buen paseo. Estoy viendo estas flechitas. Que ponen alberche pinares. Así que a lo mejor puedo ir por aquí. Me saluda un perrito. Que bueno, simplemente pues me dice hola y que me vaya de aquí. Y bueno, si veis ahí al fondo. Tenemos una flecha amarilla. Eh, entonces digamos que por aquí. También pasa el camino de de Santiago pues bueno, nos hemos salido del Camino de Santiago y estamos un poquito improvisando la verdad es que no quiero mirar el móvil y bueno, según mi instinto, yo creo que este camino nos puede llevar a algún sitio o no y si no, pues hacemos campo a través lo que no quería es dar mil vueltas porque el Camino de Santiago pues te lleva por sitios muy bonitos pero dar muchas vueltas y yo quiero ir directo a el puente de la Gaznata parece que el caminito se corta aquí vamos a ver si podemos ir por los laterales y si no, pues nos va a tocar encontrar un plan Menos mal que he mirado el mapa porque esta carretera que hay aquí Esta de aquí Va a San Bartolomé de Pinares Es decir, que me estaría desviando del camino Así que lo que vamos a hacer es intentar salir de, de aquí Y meternos en el camino de, de enfrente porque según he visto en el web Maps eh, Me puede llevar a donde quiero ir Pues hemos llegado a un callejón sin salida, vale eh, Bueno, tenemos esta salida de aquí Así que nada, vamos a intentar seguirla, porque el pueblo, digo, el río que hay por ahí abajo, pues nos puede llevar a donde queremos. Todo esto está completamente improvisado y yo creo que el único sitio por el que puedo salir ahora mismo es por ahí arriba. Este es el río de la Gaznata. Así que nada, vamos bien. Se supone que siguiendo este río, pues llegaríamos al puente de la Gaznata. Ay, pero estamos atravesando bosque... Por un tubo. Hacemos una paradita técnica, nos quitamos ya lo que es la térmica y buscamos a ver dónde está el camino de la ganata que tiene que estar cerca y es el camino que nos va a llegar al puente de la ganata. El problema es que acabo de oír un disparo y bueno, esto es un coto privado de caza, así que espero no ser cazado, no me saldré tampoco mucho del camino. Veremos más o menos de allí enfrente y bueno, hemos cruzado, porque este camino la verdad es que no se ve nada mal, tiene aquí sus sombritas, sus árboles. Este camino tiene que dar mucha vuelta si sí, hemos acabado a otra vez en el, en el este Asotur Alberche Pinares porque, joder, yo vengo de, de por ahí lejos y el camino creo que me llevaba como a la derecha o así a lo mejor es este camino que, que viene por ahí porque justo ahí abajo he visto otra de estas señales y creo que te dice que vayas hacia arriba, lo cual no voy a hacer porque yo lo que quiero es ir hacia allá voy a pasar de esto y voy a seguir con mis atajos aunque estoy un poco haciendo freestyle estilo libre con el tema de los caminos no lo estaré haciendo tan mal si todo el rato me encuentro con estas flechitas vale ahí habéis oído el disparo no ahora mismo son la una y media una y media eh, hemos empezado a las diez pues llevamos tres horas y media, la verdad es que nada mal eh, vamos a, a buen ritmo y según he medido hasta el puente de la Gandata son unos 8 kilómetros casi me da un maldito ataque porque joder pensaba que había perdido el móvil porque bueno, lo llevaba aquí en, en la mochila de la cámara lo que pasa es que bueno, tenía la cremallera abierta y cuando iba a mirarlo a ver si iba bien por el camino que me encuentro que no está el móvil y digo, a ver cómo aviso yo para que me vayan a buscar ahora uala, que es ha liado ¿Qué hago yo volviendo sobre mis pasos ahí está el móvil a partir de aquí la cosa se complica un poco porque nos volvemos otra vez a la carretera así que, no sé, voy a buscar a ver si encuentro un camino bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado porque <ríe> ya no podemos continuar pone, peligro ganado bravo coto privado de caza, que dice, bueno, vale, no pasa nada pero bueno, pone hay clavos en algunas zonas y además justo ahí en la entrada tenemos una cámara de videovigilancia eh, pone ahí, aprovechamiento de setas reservado que mejor no te acerques por aquí así que nada, tendremos que seguir caminando por la carretera lo cual no me gusta absolutamente nada no sé si esto es un sitio de narcotráfico o algo de eso vale, porque este sitio tiene un montón, un montonazo de, de cámaras eh, tiene además alambre de espino Además dice que pone que hay trampas, así que probablemente sea un sentido de narcotráfico, tampoco lo quiero decir muy alto por si hubiera alguien, y me terminará disparando. Nos pues hemos acercado a una intersección, ¿vale? A la izquierda sería a San Bartolomé de Pinares y a la derecha al barraco. Nosotros vamos en dirección al barraco. Eh, iremos por carretera un ratillo. Eh, con mucho cuidado, aunque en esta carretera pues tampoco podéis correr mucho porque es estrecha Un 100 pies, un 100 pies Un cien pies, un cien pies, un cien pies Hola cien pies ¿Qué tal estás? ¿Cómo corre? Las personas, es que la verdad es que son bastante creativas porque mira ahí pone no entry y ¿sabes cómo está hecho? Si me acerco son botellas Ahora ha sido algún extranjero que lo haya puesto porque no me imagino a un señor mayor poniéndonos entry con botellas eh, en su casa No, Pues ese caminito de tierra que tenemos ahí adelante es el camino de la gaznata Mientras que iba caminando por la carretera me he encontrado esto que pone aquí CSI, CSI CSIF y digo anda, alguien del CSI eh, que se le ha caído esto porque claro, luego he visto que detrás tiene puesto un euro, así que muy probablemente esto sea para meter en los carritos, entonces no creo que el CSI que es de investigación criminal, use este tipo de chapas para comprar, ¿no? Yo creo que tendrán un euro suelto para eso. El CSI-CSIF significa Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Ya me cuadra, me cuadra más. Así que nada, pues me lo guardo y así no tengo que meter un euro en el carrito. Los había visto, pero nunca había tenido uno. Pues hemos llegado a una señal. Pone tres horas y media para cebreros, 14 kilómetros. Hacia ese lado, hacia la derecha. Y luego tenemos esta, el barraco, dos horas y tres cuartos por la izquierda. Eh, nosotros no vamos al barraco, sino que vamos al puente de la Gaznata. Pero digamos que el puente de la Gaznata está cerca de, del barraco. Y ¿no ves qué alegría me da ver por fin el puente de la Gaznata ahí al fondo? Está ahí mismo. No lo he visto hasta este momento, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que el camino... Pues tiene unas cuantas colinas delante. Desde donde estaba el coche aparcado se veía perfectamente, pero hasta ahora no lo había llegado a ver. Pero, pero, pero, pero, mira qué belleza. ¡Qué belleza! No se aprecia muy bien, pero era la leche, está muy bonita. A eso de ahí le llamo yo testículo de oso polar. Es no sé, una seta o algo de eso. Y, y muy blandita y como tan blanca pues digo, pues tículo de oso polar pues así se ve un río seco <ríe> nada, verdad es verdad que así en primavera y tal o con las lluvias enero, febrero, marzo, abril con <ríe> esto con agua pues está mucho más bonito mira, ahí tenemos el puente de la Gandata está ahí al fondo por aquí iban lanchas motoras y cosas de esas y yo estoy aquí como si doy un paseillo ando un paseíto por el fondo marino el problema es que bueno, hay ciertos momentos en los que no ves el puente y como que dices, joder, cuánto queda, cuánto queda porque ya tengo hambre y estoy cansado yo creo que ahora que se ha ido el agua alguien que viene con un detector de metales puede encontrar alguna cosa que otra no sé qué cosa puede encontrar pero la fuerza del agua arrastra arrastra bastantes cosas. Dentro de la inmensidad que hay aquí, eh, me esperaba que hubiera más plásticos y tal. Así que tampoco está tan mal. Me siento como si estuviera en un mundo posapocalíptico, aunque bueno, a lo mejor el apocalipsis podría haber sido el coronavirus. Tenemos ahí el puente, que es obra humana, y luego todo este río seco. Entonces pues da un poquillo así la sensación. Soy el único humano que ha sobrevivido. Se podría grabar ahora mismo aquí un corto o incluso un videoclip y todo. Pues así se recoge agua cuando hay agua, cuando no hay agua pues no se recoge. Esto sí que es un pozo, un pozo en medio del lago, si nunca habéis visto un pozo, esto es un pozo. No es en realidad profundo ni nada, y pondrán a lo mejor una manguera hasta las casas que están ahí arriba, vale. y bueno, de esta manera recogen agua un poquito más limpia. Son las 6 menos 10, nada estamos allí. Y, y bueno, no hemos llegado pero, pero estábamos muy cerca. Así que nada, las 6 va a ser nuestra hora. La verdad es que me gustaría venir con una mochila e ir recogiendo todas estas botellitas de plástico que hay por aquí. Que la verdad es que quedan fatal. No pegan, no pegan con el suelo este. Se saben que no son de aquí. Y así de esta manera pues limpiarlo un poco. Aprovechando ahora que no hay agua, pues la verdad es que estaría bien. Espero que el chaval del tubo no se no se ahogara. Curiosamente, no muy lejos de aquí, tenemos otro tubo de bucear. Parece que la gente no sabe mantener los tubos ¿eh? en las bocas, ¿eh? me cago en la leche. Ah, lo que estaría bien es encontrar una GoPro, un iPhone o algo de eso, pero esto no me vale. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, ya hemos llegado. Ahí tenemos el puente. Nos están esperando ahí ya. Son las 17.56. Así que nada, más calcular no puede estar. Hemos tardado 8 horas, la verdad es que más o menos eso es lo que tenía planificado Tardar 8 horas, no sé cuántos kilómetros habremos hecho, pero bueno Bueno, no hemos encontrado una GoPro, pero acabamos de encontrar un dron A alguien se le cayó al agua cuando lo estaba sobrevolando Veo ahí bastantes huellas, así que no me extrañaría que alguno con su detector de metales Se hubiera dado alguna vueltecita por aquí Y hubiera sacado alguna cosilla interesante se nos han adelantado, no vamos a encontrar nada Qué gracia ¿Qué Hemos encontrado tus gafas de sol, las que se te cayeron. Bueno, pues nada, en esto ha quedado la cosa. Pues esto es lo que queda, espero que empiece a llover y se vuelva a llenar. Creo que no me voy a poder acercar mucho más porque ya me voy hundiendo y eso tiene pinta de ser bastante fangoso y si ando por ahí probablemente me hunda bastante. Pero bueno, ese es el antiguo puente de la Gaznata, este es el nuevo puente. Pues mirad qué sitio tan bonito tenemos aquí con la sombra del puente reflejando mira que guay ese caminito rojo que hay ahí de arcilla yo en ese pollete he estado para subir arriba al puente ¿vale? porque desde ahí arriba en ese huequecito he saltado y también he saltado desde aquí arriba y claro, es que la profundidad era imposible tocar fondo normal, porque mira cuántos metros hay a lo mejor hay 5 metros o 6 metros nos ha costado pero hemos llegado y la verdad es que da bastante pena todo el agua que se ha ido pero volverá y venimos todo ese camino andado hasta la montaña del fondo que veis allí ahí está el coche aparcado así que nada, buen caminito nos hemos hecho estaría gracioso poner un espejo aquí y que hiciera señales desde arriba de la montaña a ver si lo, lo ves si o no, con, con prismáticos o algo o señales de humo este es el puente de la granata y bueno aquí un poquillo de agua la verdad es que llegaba bastante alta y ahora pues bueno pero aún así ahí, por ahí abajo no se ve muy bien pero hay un pescador y también hay un señor con un bañador. El verano todavía no se ha ido para él. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en el coche. Como lo prometido, la recogemos. Listo. Hemos cumplido, como hemos dicho. Así que ahora a descansar. A hasta el próximo vídeo.